Que la hayan pasado de maravilla la semana pasada Porque hoy mi amor la vas a pasar mucho mejor Hoy te traigo un nuevo invitado Y vamos a empezar con este video Mira el título ahí abajo para que tú veas de qué se trata Hermoso, precioso. Ese, ah, ese, ese, ay. ese, hijo mío. Ah, ¿cómo? Ese hijo mío. Les presento a mi baby y... El Elin. ¡Diablo loco, qué lindo! <risa> Vamos con la primera pregunta. No, tú eres tienes que estar poniendo tu. Tú, tú. Dime. La primera pregunta. ¿Quién es más probable que llegue tarde a clase? Yo nunca. No, tú. ¿Yo? Ajá. ¿Por qué yo? Digo, sí, es verdad. Soy yo en verdad porque yo tengo como yo estoy en la universidad y él está todavía en, en la escuela primaria. <risa> <risa> <risa> Así que se dice en español. En <risa> la escuela primaria, él no puede llegar tarde, pero yo sí. Yo hago lo que yo quiera. <risa> ¿Qué es más probable que tenga una habitación des desordenada? ¡Ah, ah! ah mira, aquí, mira, mira! ¡No! Oh, ¡Tú! ¡No! ¡Te lo he organizado que yo! ¡Mira, mira, su cabeza. mira! ¿Por qué tú te dormiste ahí? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No! ¡Mira! <risa> Ah, sí. <risa> bueno, también va a decir que... ¿Quién es más probable que vea una película hasta tarde de la noche anterior a un examen importante? Mi amigo. ¿Qué? Tú. ¿De qué? Tú eres más probable que mire una película hasta tarde de la noche, a los que mañana tú tienes examen. Ay, sí, ay, sí. ¿Has tenido que dormir? Es verdad. Bueno, entonces, ¿quién es más probable? Tú. Yo. Ahora, ¿quién es más probable que parezca en un anuncio? En realidad, los dos. Los dos, porque como a él le gusta el fútbol y que a mí me gusta todo lo que es YouTube, Instagram, y todo eso, las redes sociales. O sea, no hay... podemos ser los dos. No hay. No hay que uno que sea más tímido que el otro y que no le guste las cámaras. ¡Yeah! <risa> <risa> ¿Quién es más probable que se convierta en un cantante famoso? Cantante no, pero famoso sí. Porque niño aquí mi amor futbolista, esta pelota está. es el mismo bolita de la casa, señor. Soy yo. Tú vas a millonario? Claro. En el nombre de en el nombre de Jesús. Amén. Eso eso yo lo glorifico y digo amén. ¿Tú que decir amén? Amén. Claro mi amor. ¿Quién es más probable que coma cuando está aburrido? este A usted le gusta mucho comer, mi amigo. Y tú también. No, no, no. no. Y a ti tú... No, eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. De la verdad. A, ¿a ti te gusta más comer que a mí. No, no. <risa> mm. <risa> ¿Quién es más probable que sea sorprendido escapándose? No, yo. no Yo. No. qué? <risa> Entonces, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a hacer? No, espera que todo el mundo te duerme, eso ¿no? chu. Me pongo mi ropa y a, a, no veo. Eh. Yo ah. creo que eso es lo que quiere decir. ¿Quién sí. es más probable que sea arrestado por hacer un desafío? ¿Qué es eso? Ninguno de los dos. ¿Qué eso. es eso, desafío? Jean-Pauline, uh, y cosas así. No. no. Nosotros somos unos niños sanos, unos niños de Dios, dile. Mm -hmm. Dile que no está, porque no, no es que Y uno no es, ¿eh? ¿eh? La gente, espérate. Suscríbese, dale like. Tienen que hacer su cosita así para que nos siguen eh, en el otro video, ¿eh? ¿Cómo? Mira. <risa> <risa> no a mí me vengan aquí. ¡Suscríbete! <risa> <risa> <risa> sí, vamos, vamos a no? ¡Ay, yo estoy muy feliz! ¡Ay! ¡Oh! Really, nigger. Ah. <laughs> <laughs> señores, espérense. Ahora te estaba aquí con mi hermano, ese muchacho muy celoso. Ese muchacho él es demasiado celoso, señores. Por el ver. Ese muchacho muy celoso y me cela como que si yo soy, yo soy novia tuya. Yo soy novia tuya. No, tú tienes novia. Ah. Uh, uh, uh, uh, ¿Tú tienes uh, novia? Uh, uh. ¿De qué? ¿Ah? Uh, ¿Qué si tú tienes novia. Ah. Uh, uh, uh, uh. uh. Tú tienes un crush. Uh. Tiene un crush, <risa> mami. Mamá, oh, ¿cómo? Uh, Perdóname. <risa> ¿Qué es más probable que incendia accidentalmente? Ay, Dios mío, accidentalmente ¿Qué es? la casa. Uh -huh. Tú, porque tú te gusta mucho inventar. Usted me dio tú. ¿Cómo? <risa> y tú no. Tú. Ay, Dios, Franzi, no, no me hagas así. No. Yo no sé cocinar. no, tú no sabes cocinar. ah, yo no sé cocinar. No, la gente vieron el blog que yo sí sé cocinar. ¿Qué blog en el 24 horas siendo mamá. No, me hiciste un pan, Yo no me tengas un pan, me Yo no me tengas un pan. Ay, no, yo no sé. dos spaghetti. Ay, no, eso lo que yo sé. lo ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué Sale, todo eso Dale, Eso es fácil Tú coges una, una cañita, tú le haces calentar y ya Lo haces tú la próxima vez Lo haces tú ¿Quién es más probable que pase más tiempo sin comer? Yo ¡No, no! no de ¿Por qué? ¿Por español que hablar? ¿Por qué? Porque yo aguanto, yo aguanto Creo que va a aguantar un chancho, pero un esqueleto parece un esqueleto, creo que tú vas a Que no te pongas así, no te pongas así. Bla, bla. No te pongas así, no te pongas así. quién es más probable que exagere en una broma, mi amigo. Él, él es más probable porque él, en realidad, en todo lo que le exagera, en una broma, todo y todo sí. y todo lo que le exagera. Si ustedes quieren que yo le haga una broma, díganme en los comentarios para hacerle uno. ¿Cómo? <risa> es más probable que todavía tenga un teléfono Nokia antiguo? No, no, no. ¡Team iPhone! ¡Ah! ¡Así, así, así! así ¡Un phone! ¿Quién es más probable que se haga un tatuaje? Tío? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Fran, si tú tienes 10 años, mi amiga, bájese de esa ¡Ay, ay, yo no, yo no! ¿Quién es más probable que hable con extraños? Tú. No, La gente en la calle siempre tiene esa facilidad de venir a hablar contigo. Y más cuando tú tienes el uniforme de fútbol. Siempre una gente hablando. Ay sí, lo tú, tú ten el aire. <risa> ¿Quién es más probable que coma con la boca abierta? <risa> ¿Y quién? Nadie. ¿Quién es más probable que invente una historia falsa? Mi amigo él oh, no. siempre tiene unas historias y unos sueños y una vaina mediocre. ¿Quién más probable sea el rey o la reina del drama? Es el el drama. Drama. Tú. un drama, Quinto. Uh que -huh. por todo es un drama. Si te hablas muy duro, es un drama. Si hay esto, es un drama. ¿Quién sí. es más probable que sea adicto a los juegos online? Ay, Él es el verdad. ¿Pero por qué que tú? Mal, yo no te venga ya. Ese muchacho es tío? un verdadero ¿Qué? geek. Él es un geek. Y algún día le contaré la historia de cómo yo empecé YouTube. Parece él, señores. El fue que me dijo: ¿Y por qué te haces una cuenta de YouTube? Así tío? que vaya, suscríbanse. Díganme que lo que y todo. Y... ¿Quién es más probable que termine en la cárcel? Yo diría yo, pues yo soy malo que hacer. ¿Tú cómo loco? ¿Tú, ¿Tú cómo loco? Como... ¡Mira! Francis, no haga eso. Me escucha como loco. Tú eres loco. La gente me va a decir que tú uh -huh. tienes swing de tigre ¿Eh? y tú eres un huevo? Siempre sí, sí. sepa. ¿Quién es más probable que esté en un coro? Más yo que él, pero más voy creciendo, como más... Me estoy poniendo como mucho más suave, como mucho más tranquila y cosas así, pero... Él en realidad no, él lo hace de que muy sociable, así, de que... ¡ah! No, él lo hace así... ¿De qué? No, que tú lo vas a decir que muy sociable, de que, que con mucho amigo y mucha vaina, No, ¿verdad? Que no? ¿Cuál es lo más importante para ti? Mi familia. ¡Oh, bebé! yo lo amo a ese niño, yo lo amo y lo adoro hasta aquí el video de hoy, espero que les gustó díganme en los comentarios qué tipo de video quieren ver o si no, vayan a mi Instagram él también tiene un Instagram señores ese niño tiene un Instagram pero si quieren vayan también a su Instagram y así nos dice lo que quieren ver